Continuamos con el ejercicio 35 eh, Vamos a ver el, el C Donde nos están pidiendo graficar Bueno, lo mismo que antes en el plano ta, ta, ta, X menos 1 menor igual que 2 Y más 2 mayor que 0 Bueno, tomamos la primera inecuación en Entonces, en el plano Recordamos entonces que acá eh, Podría yo despejar este menos 1, lo paso sumando, me queda que x es menor o igual que 3. Y esa sería lo que tengo, la zona a sombrear en el plano. Lo mismo podría decir acá, si paso el más 2 hacia la derecha, y mayor que menos 2. Pero vamos a ver los conceptos que hay involucrados en este ejercicio. Vemos el GeoGebra. x menos 1 acá menor igual que 2. Para entender de qué estamos hablando, grafico primero la función x menos 1. Y después nos ocupamos del menor igual a lo que sea, en este caso 2. Acá hay algo interesante. El GeoGebra puso g de x igual x menos 1. Como antes puso en esta roja f de x. Y bueno, eh, podría usar h de x. Ese es el nombre de la variable dependiente, del y, del eje y. Entonces, veamos el gráfico de la función. Ordenar al origen menos 1. Está bien, corta menos 1 en el eje y. Pendiente 1. ¿Te acordás que lo que hacíamos era separarnos 1 y subir 1 con pendiente 1? Y ahí tengo determinada mi recta. Perfecto. ¿Ahora qué, qué ocurre cuando me piden, y au, ahora me apoyo en este punto, que sea menor que 2? ¿Cuándo es menor que 2 una función? ¿Te acordás que antes habíamos visto cuando una función era menor que 0 o mayor que 0 que hablábamos si era menor que 0 que estaba abajo del eje X y bueno qué ocurre que me pidan menor e igual que 2 que el eje X ya no lo tengo acá sino lo subo dos lugares eso es el concepto que me gustaría que que veas en este gráfico lo pongo y digo que me imagino le, la recta que pasa por el y igual 2. ¿Dónde corta a la, a la función? En este punto. O sea, y igual 2 la corta en este punto. ¿A quién? A la función x menos 1. Por lo tanto, me piden menor o igual, van a ser todos los puntos a la izquierda de ella. Sobre toda esta zona. E, insisto, cuidado con despejar X, te queda menor o igual a 3, graficas. Chum, chum, chum. te olvidas de la recta, podría yo haber puesto esto solamente esa es la, la solución pero conceptualmente estás viendo estás diciendo que una función en este caso está recta cuando es menor o igual a 2 pero ese 2, cuidado, que yo lo tengo que ver como y igual 2 acá esto lo discutimos cuando nos veamos en todo caso si no queda claro como cualquier otra cosa que te quede en dudas eh, y lo, lo volvemos a ver no, hay, no va a haber ningún problema quiero poner acá en el GeoGebra eh, la recta Y igual 2 un segundito que ahora lo hago Pongo acá y igual 2. Es esa recta de color oscuro. Entonces vamos de nuevo con la explicación. Yo tengo una función x menos 1. La subo un poquito. x menos 1. La sabemos graficar. Y ahora quiero poner y igual 2. fíjate que ¿dónde se cortan? En el punto x igual 3. Bueno, cuando esta recta azul es menor que esta, no supera esta ordenada. Son todos los valores que esta intersección que nos coincide con el... 3 de X estamos viendo la intersección de dos rectas entonces la zona solución es esa cuando en el examen te tome, si te toman un ejercicio parecido a este vos vas derecho a la solución pero lo que quiero al, explicar, al, al explicarte estos conceptos eh, que no se pierdan detalles y que esto que estamos charlando nos sirven para ejercicios a futuro bien pasemos al siguiente ejercicio el ejercicio que sigue es uno muy fácil creo yo x igual 6 y menor que 5 bueno x igual 6 eh, cuando hablamos del tema de rectas es una recta vertical por dónde pasa? Por el 6 de X O sea, vemos Acá eh, La busco acá X igual 6 Ahí está, está dibujada ¿Qué pendiente tiene esta recta? Tiene ordenada el origen No, no corta el eje Y Es paralela al eje Y, de hecho Por eso no lo corta ¿Qué pendiente tiene? Bueno eh, la pendiente que tiene una recta vertical es infinita. El valor infinito eh, es complicado de, de graficar, pero justamente eh, lo volvemos a charlar cuando nos veamos, pero tiende a infinito la pendiente de una recta vertical. Eh, y al revés, la pendiente de una recta horizontal es 0 bueno, muy bien, estamos con esta recta x igual 6 el ejercicio entonces decía y menor que 5 bueno, fácil ¿qué tendría que ver yo en el plano? puedo graficar la recta y igual 5 si quisiera, pero me piden, la puedo hacer para que lo veas, Y igual 5. Es esa recta. Muy bien, pero me piden Y menor que 5, entonces claramente, ahora saco Y igual 5, tengo esta zona sombreada. entonces el ejercicio me pide que grafique estos conjuntos x igual 6 nuestra recta vertical y menor que 5 los y menor que 5 eh, como no tiene el igual, no, no es y menor o igual, la línea es discontinua en el 5 de y. Si no, sería una línea continua, si tuviese el igual. Pero es solo menor, como dice acá, ¿ves? Y ahora, ¿cuál sería la solución de esto? ¿Cuál es la intersección entre el sombreado este y nuestra recta vertical? Y bueno, claramente es la recta vertical. Esto valdría la pena repasarlo. Cada uno de estos ejercicios son sencillos, pero son conceptuales. La solución de esto es la misma recta sombreada desde el x y igual 5, menor a él, ¿no? O sea, hasta el 4,999 para el menos infinito. Del menos infinito hasta Y me menor a 5. Pero sobre la recta, no esta parte, por ejemplo. Ni esta, ni esta. Porque la unión de esas dos zonas, de la zona sombreada con la recta marcada, es ella desde acá hasta el menos infinito. O mejor dicho, desde el menos infinito de la recta, subiendo hasta casi llegar a este punto. Continuemos con el ejercicio. Ahora nos toca el E. Módulo de X mayor a 3, módulo de Y menor a 1. Bueno. Módulo de X. El módulo de X eh, es esta representación. Eso viene de Y igual X. Te lo pongo acá. Vamos a ver primero Y igual X. Esta recta justamente es la recta más sencilla. Cuando X vale 1, subo, toco la función, Y vale 1. Cuando X vale 2, subo, toco, Y vale 2 y así, o sea con los negativos también funciona lógico, cuando x vale menos 2 toco la función, y vale menos 2 bien sencilla ¿qué pasa cuando le aplico módulo a una función así? lo negativo cuando x vale menos 2 ya la imagen deja de ser menos 2 sino que, ¿qué ocurre? al aplicar módulo la transforma en positivo entonces ocurre esta este gráfico aparece esta b corta la famosa b corta tan característica de las funciones módulos ojo si aplico módulo a una cuadrática ya deja de ser una, una b corta eso ya lo ve, veremos a posterior eh, en el futuro si es que aparecen ejercicios de ese tipo entonces saco la recta y igual x nos quedo con la me quedo con el módulo de x está bien, funciona así porque cuando x vale menos 3 por acá, subo, toco me da 3 cuando x vale menos 2 subo, toco, calculo el módulo me da positivo, funciona y con los positivos no hay ningún problema el módulo de 0 es 0 muy bien, el ejercicio que me pide entonces vamos acá módulo de x mayor a 3 Ajá, mayor a 3 hay que resolver esta inecuación. Eh, la, la famosa doble vía nos queda x mayor a 3 y x menor a menos 3 esa es la solución automática que uno obtiene con con lo analítico y acá está en lo gráfico que es lo que te quiero mostrar hoy cuando el módulo de X es mayor a 3 cuando el módulo de X es mayor a 3 significa imaginarse una recta Y igual en 3 ahí está entonces la Función violeta, que es módulo de x, está graficada. En y igual 3, ¿dónde la corta? En este punto y en este punto. ¿En qué, qué coordenadas, qué, eh, qué abscisas tienen esos puntos? 3 y menos 3. Eso es lo que quiero que veas. Entonces, cuando nos piden eh, la función. Módulo de X mayor a 3. Esa es la solución. Imaginando que está interceptando la, el módulo con la recta Y igual 3. Pero menores que ella. O sea, es la solución de esta inecuación ¿Funciona esto? Sí, porque yo me corro a la izquierda del menos 3 Subo, calculo, calculo el módulo, me da positivo y es mayor que 3 Que es la consigna del ejercicio Lo mismo por acá Subo y me da mayor que 3 Bien, avancemos con otro El que sigue es Módulo de X igual módulo de Y es lo mismo decir que el módulo de Y es igual al módulo de X. Eso, eh, cuando lo intentamos hacer acá, eh, no salió, no funcionó. Algo no anduvo bien ahí. Entonces, grafiquemos el módulo de... A ver, ¿dónde lo tengo acá? Es esta gráfica, claramente. Porque... Que el módulo de X, o sea, que el módulo de Y sea igual al módulo de X es como decir Y es igual a X e Y es igual a menos X. Eh, te lo gráfico, te lo muestro acá entonces Y igual X es la, la recta que ya estuvimos discutiendo. Eh, y, y igual a menos X. Que acá me quedó escrita. Vamos a, a escribirlo. Y. Igual. X. Y igual a menos x. Esa es la solución. Porque si yo aplico módulo en x, yo sé que... ¿Qué alternativo, alternativa tengo? X y menos x. Si yo lo veo al revés, aplico el módulo en y, tengo y y menos y. Bueno, es lo mismo trabajar sobre la x nada más. Entonces, venimos acá. Lo que quiero decir es que entonces tenemos que graficar y igual x e y igual menos x, que es lo que vemos justamente acá. Lo que vos ves graficado exactamente es la solución de ese ejercicio. Bien, avancemos con el que sigue. Menos 1 es menor que x, o x es mayor a menos 1, menor que 0. Y 0 es menor o igual que y, o sea, y es mayor o igual que 0. Vemos acá. Eso yo creo que no vas a tener ningún problema. Estoy seguro que todos esto lo vas a poder hacer bien, todo, todos vos. Eh, X menor que 0 y mayor que menos 1. X mayor que menos 1 y menor que 0. Bueno, es claramente esta la zona que, que define todo. Y 0 menor o igual que Y, o sea, Y mayor o igual a cero es esta zona. Eh, podemos cambiar el color, ¿no? Lo ponemos un poco verde. Ahí va. Es... Los y mayores o iguales que 0 incluyen el eje x, todo para arriba al más infinito de y. Lo que están entre menos 1 y 0, menos 1 y 0 no hay ni igual acá. Entonces, ¿qué quiere decir que queda esta zona? Común entre los dos sombreados Es un ejercicio sencillo Y GeoGebra ayuda mucho Si uno no se equivoca En verlo gráficamente y prolijo eh, Claramente vos no bueno, vas a poder usar el software este eh, En el celular ni en, el, eh, ni en la compu en el examen Pero en las prácticas yo te lo recomiendo Porque eh, ganas velocidad en los gráficos eh, Bien, sigamos Nos queda el último, módulo de Y menor que 2. Bueno, esto da para charlarlo también, eh, todo da para charlarlo, Mo módulo de Y menor igual que 2. O sea, yo ahora analizo en el eje Y y digo, menores que 2 va a ser de menos infinito hasta el 2. Y cuando resuelva la otra inecuación Y mayor que menos 2, es del menos 2 al más infinito. La zona en común son estas. Es esta que estás marcada Ves sombreada A. Pero, con la, ojo siempre el detalle de la línea discontinua cuando no hay igual, ¿no? Bueno, Gisela, esto es todo el ejercicio 35 y, y nos estamos viendo. Hasta luego.